¡Listos! Estamos, ¿cómo están aquí en Fáctico por RMX? Siempre como que el Gonzalo como que se saca de onda porque dice, la va a cagar, la va a cagar. Pues no, les estoy dando la bienvenida nada más, ya sea que nos estén escuchando en la mañana, por la tarde o por la noche. ¿Ya hay que dejar de decir eso? Es, no, es el sello del programa, así okay. empezamos, mano, Es como cuando se despedía, este, ¿cómo se llamaba? El, Raúl, de, Raúl Sánchez Carrillo. Sánchez Carrillo de, y, lo demás y lo demás viene, viene detrás. detrás. Le saluda a Diego Mendiburu y es un placer estar aquí con mi compadre Gonzalo Escribano. Mi querido Diego... ¡Qué gusto estar otro viernes por la mañana! Porque es cuando estamos grabando esto. Ocho de la mañana. Eh, bueno, ocho y cuarto digamos. Ocho y cuarto ya. Este, eh, ¡Ah, y claro, hay, Le están llamando. Ya se presentó el invitado. Ya le cachamos al licenciador. ¡Qué gusto estar aquí contigo! Trae ¡Qué gusto. tres litros de leche le están diciendo, Manu! ¡Qué gusto casi, también casi. estar aquí con el economista, eh, jefe de investigación, gerente de investigación, investigación. de Oxfam en México, Diego Vázquez, que nos viene a explicar todo lo que no entendemos de los temas económicos alrededor de las decisiones de Trump, de la elección presidencial y de lo que viene, mi querido. Otro Diego, bienvenido a Fáctico. Sí, nunca, nunca sobran, nunca es, sobran es brutal, Diegos. Hermano. Exacto. Este, Yo ayer bueno. mandé un correo en donde le prestaba a un Diego a otro compadre Diego de parte de Diego. Fue, fue terrible. Maldito Maradona. Es, es un tema de su generación. Es un boom, ¿no? Hubo el boom de los Diegos en sí. los... Maradona. En los 80. culpa de Maradona. No sé si Aunque mi mamá no lo admita, mi papá tampoco es culpa de Maradona. Puede ser. Diego, ¿Tú, tú Gonzalo, por qué? No, no sé. <risa> <risa> Porque querían ser originales y no ponerme Diego, me imagino. qué bueno. Y en este programa también, por alguna razón, hay muchos Castañedas que vienen. También es cierto. Entonces, aquí los Diegos y los Castañedas tienen, so, tienen prioridad por alguna razón. Pero bueno, gracias Diego por estar bien fáctico con nosotros esta mañana este y pues vamos a empezar a hablar eh, de, de, del gran tema de ayer que entró en vigor el día de hoy que básicamente el presidente Donald Trump dice finalmente Donald Trump Donald Trump Donald, Trump. Donald, Trump. Donald Trump, eh, si sí van si sí van adelante las tarifas si sí van adelante eh, es, las medidas proteccionistas en eh, aluminio y en acero no solamente para con México, sino con eh, distintos países en, en el mundo. No, con ¿Qué los significa? principales socios comerciales de Estados Unidos. Los principales aliados incluso. Te diría más allá de socios comerciales, te diría aliados de Estados Unidos en el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos esperar con esto? ¿Se viene la guerra comercial? ¿Se acaba el mundo, Diego? Eh, pues yo creo que... <risa> que sí, y nos sí, a sí, todos. Sí, que <risa> ya, vámonos. No, yo creo que eh, esto es parte de de una serie de, de procesos que, que no, no, no son nada más, eh, digamos, de las últimas semanas, sino son procesos, eh, digamos, de largo plazo en donde lo que yo estoy viendo es un cambio en, en digamos, el flujo de, del comercio internacional. El año pasado fue el primer año en mucho tiempo en donde se vio un decrecimiento del volumen de comercio eh, internacional, ¿no? Entonces, yo a la par que veo, digamos, el ascenso de estos movimientos de, de, de populistas de derecha, digamos, en, en el mundo occidental, eh, esto va acompañado de una narrativa, ¿no? Económica muy clara, de, eh, digamos, enfocarse en el mercado interno, ¿no? Y de rescatar, digamos, las industrias nacionales de cada país que se han visto a, afectadas por el... Eh, digamos, por, por el, el, los efectos de la globalización, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, con esto de, digamos, cambios estructurales de mediano a largo plazo, junto con eh, lo que hemos estado también escuchando en medios sobre las dificultades que hay en la negociación del, del NAFTA, pues, eh, de alguna manera se combina, ¿no?, esta parte como el largo plazo con esta parte coyuntural, que es lo que está trayendo, eh, pues, esta serie de medidas términos de una guerra comercial, eh, no lo sé, ¿no? Ahorita fueron muy selectivos, o sea, el gobierno mexicano fue muy selectivo al menos, en qué tipo de cosas este, iban a, a, a, digamos, a poner eh, arancel, ¿no? Eh, creo que habrá que ver en qué acaban las, las negociaciones eh, del NAFTA y si esto no es un intento de, de Trump, típico de Trump, de hacer como un bluff, ¿no? O sea, como de, de digamos, eh, tomar una medida radical y luego... Digamos, retrocederle o bajarle tres rayitas, ¿no? Sea sí, un stunt de poder en, en un contexto donde está renegociando NAFTA. Y, y muy interesante esto que mencionaba Diego de los productos uh, con los que México está grabando o está imponiendo este arancel como en represalia porque muchos decíamos cuando veíamos la lista pues como que muy las, random ¿no? uvas uvas, queso, pata de, las, puerco. Las pata de puerco bueno hoy eh, eh, sale en, en reforma un poco una explicación para quienes no conocíamos qué había detrás de esto y resulta que hay una estrategia diplomática comercial claro. coercitiva no sé si llamarla así muy interesante porque es un ataque quirúrgico como lo dice el reforma de parte de Ildefonso Guajardo y el equipo que, el negociador mexicano y que están en estos temas comerciales porque son eh, productos que afectan directamente la producción de zonas donde hay un voto duro conservador, es decir, pro-Trump en los Estados Unidos. ¿no? Nos pro dice Trump. el arancel del impuesto a la pierna de puerco porque es uno de los principales productos de exportación de Iowa, donde el republicano Rod Bloom podría perder su escaño en noviembre, mientras que en el queso es el producto por excelencia de Wisconsin, la tierra del todavía líder de la Cámara Baja, Paul Ryan. ¿no? Entonces empezamos a ver esta combinación de lo comercial con lo político es decir, tanto en el origen de eh, la medida de Donald Trump como en las consecuencias y, y, y los castigos, digamos, las represalias de parte de México, me imagino que también de Canadá y de la Unión Europea, ¿no, Diego? Sí, y es bien interesante lo que mencionas porque eh, este, digamos, ataque quirúrgico o esta estrategia quirúrgica, eh, digamos, es una estrategia, yo creo, mesurada eh, y por eso no creo que sea una guerra comercial. Yo me, yo me empezaré a preocupar realmente cuando empecemos a ver, por ejemplo, eh, aranceles y tarifas en, en, en sectores en donde hay una cadena de valor y un comercio como muy mucho más como, como integrado. Por ejemplo, la in, o sea, si se metían a la industria automotriz, mm. ahí sí sería ¿no? algo que, que podía tener efectos como de más de más de de un calado más grande. no mm. En la industria automotriz, en las manufacturas, en la industria electrónica, no en donde México ya está completamente integrado a la, a la cadena de valor. Ahora lo que vemos es... Eh, muchas de las cosas son eh, de hecho de la industria eh, como agroalimentaria, ¿no? Sí. Lo cual, este, eh, yo pienso, ¿no? Ahorita con todo este debate de la seguridad alimentaria y de la sufic suficiencia, ¿no? Eh, algunas propuestas, ¿no? Algunos candidatos como el de como López Obrador, ¿no? De, de consumir, ¿no? Lo mexicano y de tratar de rescatar la, digamos, este, como la idea de suficiencia alimentaria, de seguridad alimentaria, pues vemos que que también el gobierno, ¿no? O sea, este, como que se acerca un poco, ¿no? Sí, y, esa que, parte. y que tal vez en un contexto, eh, no hemos llegado a él, pero si llegamos a un contexto de guerra comercial, etcétera donde Estados Unidos realmente empieza a hacer lo que quiere, eh, eh, en, en ese contexto, no, no digo, yo no sé, y habría que preguntárselo más bien a Diego al, al ratito, pero pero suena a que pega la idea de, de, la, de, de, de tratar de tener seguridad alimentaria dentro, dentro de México y sería mucho más evidente el por qué estar impulsando esto. Ahora, una pregunta eh, eh, con... con este gobierno de Estados Unidos, a ver, Donald Trump es, odio la Trump. palabra, Donald Trump es un bravucón por no llamarle bully, ¿no? Este, entonces ahora todo el mundo dice bravucón por culpa de Paulina Chavira, pero bueno, este, <risa> eh, eh, es, es este bravucón, pero que también no solamente es, es es el tipo que da estos golpes sobre la mesa, sino que es evidente que neta no piensa bien <risa> estos estos golpes. O sea, me, me, me, va, quedando, me va quedando bastante claro. En la renegociación del Tratado de Libre Comercio, eh, Enrique Quintana decía el otro día, el financiero, eh, fue sorprendente para el equipo negociador de México que, tr que Trump y su equipo no supieran que eh, la transición en México duraba hasta diciembre. Entonces, estos cuates pensaban que iban que, no iban, que iban a dejar de lidiar con Guajardo mm. en julio. O sea, ese, es el nivel, ese es el nivel que traen. ¿no? Y luego sueltan estos golpes, y, y, y México ya tiene preparado además México es muy bueno haciendo esto de, de me pones aranceles pues te voy a atacar tus distintos los sectores que más te duelan, no este y luego juegan este esta esta carta de irte cambiando los aranceles no esta este estrategia que no sé bien cómo se llama de ir ir dando golpes eh, por distintos lados para generar presión interna Parece que Trump siempre llanamente llega un día y su equipo es lo mismo a dar golpes sobre la mesa. ¿Es Esa la forma en la que ha hecho economía. Vamos a discutirlo cuando regrese. Eh, ¿no? Ah, qué bonita manera de atajarlo. <risa> Efectivamente, vámonos con una rola. Yo estoy muy emocionado porque seguramente tiene que ver algo con Han Solo, ¿no? La que vamos a presentar ahorita. Puede ser, puede ser. En <risa> efecto, ¿no? ¿O no? Eh, la, la canta Clean Bandit, Ajá. pero se llama... Solo. Regresamos a Fáctico en RMX. Y hay que aplaudir porque <risa> significa Para el que corte? Se corte. Bueno, entonces, ¿cuál es la como visión estratégica de Trump en términos de la economía? Eh, no, y porque de ahí hablamos lo hizo, nada, de punto, güey. ¿no? Sí. Ya estamos de regreso acá en, acá en Fáctico. Los que nos están viendo por el Facebook No Live, eh, como <risa> sí. ustedes saben, las no rolas. Concepto. Es un Facebook <risa> No Live. El Facebook No Live. Las rolas no entran en, en el Facebook No Live, pero sí en el podcast eh, que, que después postearemos también. Diego, ¿por qué lo hace eh, Donald Trump? ¿Por qué toma estas, estas decisiones así? ¿Es correcto esta, esta idea mía de que son so simplemente golpes sobre la mesa y es, y es un completo idiota? Eh, yo creo adiós que adiós visa <risa> yo adiós visa sí este, ojalá que tu visa dure 10 <risa> sí, sacado ¿no? sí. 10 años o, o una cosa así eh, no yo creo que yo creo que son varios factores yo creo que sí, evidentemente hay una un componente idiosincrático no de, de la personalidad y del del sello que le da cada presidente pero también yo creo que no es nada más o sea a mí no, no ¿No? Me genera muy... Tú y tú lo sabes muy bien. Me, me parece muy problemático eh, analizar nada más las cosas que están pasando de, desde el punto de vista de la persona o sea, de la personalidad. ¿no? Yo veo, además de la parte idiosincrática, una descoordinación, no probablemente dentro del, dentro del gabinete. De Donald Trump. De Donald Trump. Uh -huh. Este... Yo creo que no... No, no sé qué tanto eh, haga caso a sus asesores, no sé qué tanta qué tanta coordinación interna hay. A veces me parece que, y no solo en este tema, sino en otros temas, me parece que es un poco un circo, un caos eh, ¿no? lo, que, lo que está pasando dentro del gabinete de, de Donald Trump. Todo muy um, digamos, con muchos jaloneos internos y con muchas disputas, muchas disputas internas. Y eh, creo que esto es parte porque parece que no hay una política consistente, ¿no? Como que a veces es un poco diletante la manera en que, en que se hace eh, política, no solo económica, sino en general, ¿no? Pero política just pública. Justamente es difícil de predecir, no o sé, sea, porque falta una coherencia que guíe, digamos. Eh, eh, esa, de, de, por ese jaloneo, por ejemplo Me salgo del TPP Y luego unos meses después Dices, claro. no quiero regresar al TPP sí. me, me deshago de NAFTA Luego lo renegocio Luego no sé qué hacer con él Pero aranceles van para mis cuates no, o sea, es que, que, ¿Hay alguna forma de entenderlo? De que sea 40, pues yo lo veo o... como O sea, yo veo Y esto es no nada más en términos de la política comercial Sino en general en términos de la política Pública O, o de Ajá. la manera en que negocia a Trump es primero. como. como lo decía al inicio, ¿no? O sea, primero te vas a lo más extremo y luego le bajas dos rayitas como para que parezca que está cediendo, ¿no? Esto es un, un poco. una de las cosas que, es, que. que al menos como empresario sí se le. se le. de alguna manera sí, admiraba sí. o. O reconocía, se le, lo, al menos. se le reconocía a Donald Trump. Es como estas técnicas o esta capacidad para negociar, ¿no? O sea, esta capacidad como para irte casi al extremo y, y más o menos medir cuál es el como la, la, la esta delgada línea, que, que de, el punto de no retorno, y después como bajarte, ¿no? Esto también no nada más lo hace en guerra comercial. Si se acuerdan, cuando fueron la, la, la, los puntos más altos de la tensión entre Corea del Norte y, sí. y Estados Unidos, fue como te vas casi casi a la línea, así de casi casi tenemos los misiles nucleares, uh -huh. ¿no? Uh -huh. este Con la mira en Pyongyang, y luego dos semanas después negocian, ¿no? Eh, digamos, un acuerdo de, o sea, ¿no? Empiezan negociaciones de paz, ¿no? Hace poco eh, es, eh, veía que en Twitter había puesto Donald Trump que eh, había tenido unas conversaciones así magníficas, ¿no? Con, con Corea del Norte. Esto se lo volvió a hacer también a, a Rusia, ¿no? Entonces, un poco yo creo... Que ese es como el, el factor, el, el denominador en común, ¿no? O sea, irse primero al extremo y luego bajarse. Si se fijan, aunque puso estos aranceles y México respondió, eso no quiere decir que las, las negociaciones se han caído. O sea, claro. las negociaciones siguen, ¿no? Y hasta uh -huh. que. Y, y, para mí la la, la, la. la. línea, ¿no? es cuando. cuando. de no retorno, es cuando ya se anuncia oficialmente que que empieza el proceso de desacoplamiento de Estados Unidos del del, trato. del tratado, ¿no? Ahora, ahora, nada más para cerrar esta parte del por qué, eh, si hay un tema con el acero en los Estados Unidos, ¿no? O si sea, hay un tema de eh, los trabajadores de la industria del acero en Estados Unidos que se han visto afectados en los últimos años, o, o no, ¿O ¿por qué el acero? O sea, ¿a quién, ¿a quién sí le puede resonar un poco esta medida de Donald Trump? ¿A su base por qué? Porque acuérdense que el acero era cuando estaban en la, en la votación y tenías tú esta zona, Pittsburgh. digamos, industrial que le llamaban The Rusted Belt. Uh -huh. eh, era una zona eh, que sufrió, y, y esto igual, o sea, no es algo nuevo, es un proceso de hace 30 años. Esta zona sufrió mucho eh, cuando, cuando comenzó el proceso, digamos, de globalización más acelerada, eh, digamos, de, de los flujos del comercio, lo que pasó... En, y no nada más en Estados Unidos, sino en muchos países este, que se habían industrializado en la primera mitad del siglo XX, fue un proceso de industrialización. La básicamente las empresas de industria pesada trasladaron toda su producción a mercados eh, en Asia o en, en México o en otros países donde la mano de obra es relativamente más barata y entonces eh, movieron la cadena de valor ahí y entonces lo que tú tuviste... Eh, en esta zona de Belt, fue un proceso de, industrializ de, de industrialización en donde realmente no hubo una política para tratar de compensar por oh. esta ¿no? caída de la, de, la, de la industria en esa zona. Uh -huh. Y entonces, eh, lo que tú tuviste fue, pasaste de tener empleos, digamos, relativamente, digamos, todavía de blue-collar workers, pero relativamente protegidos, ¿no? Con ciertas este, condiciones laborales... Eh, que permitían la movilidad social de la clase trabajadora blanca, mucha de ella eh, en esa zona. Y lo que tienes ahora es que pasaron de trabajar en la Ford o de trabajar en la industria pesada del acero a trabajar sí. en Walmart, en, ¿no? en, en, en el sector servicio. En que, de Amazon. Sí, o sea, muy, muy precarios. No, not for long, man. Uh -huh. eh, Y entonces, pues, esto explica un poco. O sea, y, y la retórica de Trump es o sea, Es una medida populista. Es populismo. Es proteccionismo, sí, con un tono de populismo de tratar de rescatar un, un sector eh, que pues ya es muy difícil traerlo de vuelta. traerlo de vuelta, ¿no? Porque, eh, digamos, de alguna manera, incluso si ahorita pusiera aranceles, para muchas empresas, muchas empresas ya tienen. Su cadena de valor. Sí, eh, no, no, no puedes regresarte y poner otra este, planta de acero en tres días, ¿no? En, necesitas un plan de años, ¿no? Necesitas un plan de años. Necesitas un plan de años, necesitas un plan de. que fue algo que, eh, en mi opinión, no se hizo muy bien, de reconversión industrial. Y pues no nada más es. no nada más, en mi opinión, digamos, las, no estoy de acuerdo con, con, con esta retórica como incendiaria del populismo de derecha de Trump, pero también de alguna manera es culpa eh, ¿no? de cómo se hizo política pública, digamos, desde una perspectiva neoliberal, no, en donde eh, tú creíste que el mercado iba a poder solucionar, o sea, iba a asignar o iba a reasignar esta... O sea, se va a la industria. Pero llegan otra trabajadores iba. llegan otras, ¿no? Y va a llegar Google a darles empleos de ingenieros Sí, o es lo algo, que dicen ¿no? así de, bueno, es que ya se acabaron las manufacturas, pero uh -huh, ahora uh -huh. ya hay robots. Uh -huh, y entonces, uh -huh. ¿quién va a construir los robots? Pues sí, cabrón. O sea, pero no, sí, no. sí se necesita que construya el robot, pero, o sea, eso es un ingeniero, no es un blue sí, sí. collar worker, ¿no? Y entonces, ¿dónde está toda tu política pública, ¿no? De educación y de reconversión y de reentrenamiento para tratar de, digamos... Eh, aminorar las fricciones que genera el mercado en estos sectores, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir al siguiente, al siguiente corte. Eh, los voy a dejar con un tremendo rolón de disclosure. Esa banda sí la conocemos, ¿no? Sí, yo, bueno, <risa> no, no sabrías porque tú creo que conoces a José José y a Juan Gabriel. Eh, sí, esto es, que eh, se mejore. Abrazo. <risa> esto se llama Ultimatum de Disclosure y regresamos a Fáctico en RMX. <risa> <risa> Bueno, ¿qué? ¿Dejamos, Pero, a, ¿dejamos Trump? a Trump y ¿De reacciones Trump? de los candidatos de entrada, no? ¿O qué? Sí, y de ahí transitamos a la parte de la política a la parte no, las políticas. ¿Va? Nada no bueno. más que no, darle ah, chance que a que saque su... el mocasino o qué? Su, No sé. No, no, no. Estaba... ¿Estaba, estaba ¿Le el minuto 8. Pues... Sí, sí. Cero. ¿O el nueve de plano? No, el ocho. El 8 está bien, porque además Ricardo me dio 5 rolas, güey. No sé si vamos a meter las 5. No, rolas. no, no. Metemos las primeras 4. Está ocho. bien el 8. Sí, 8. Todavía nosotros también acá le vamos dando seguimiento. Ok, entonces el 8. Vale, gracias. Vale. Ya, ¿no? Y... Eso era antes, ¿no? Una, dos, tres. No, yo, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué, güey? Bueno, <ríe> a, a ver, dale. Y regresamos a Fáctico acá con Diego y con el otro Diego. Este, el Diego de casa se está quejando porque, por alguna razón... El próximo bloque ya lo presentaré. Él eh. quiere entrar este, siempre como protagonista en todos los bloques. este Es que él es, como, ya sabes, es un comunicador. Este, él, el, no soy el comunicador. Ah, es no, el comunicador. María bueno. Osorio. Entonces, este, Diego ya hizo favor de explicarnos este este bendito desmadre que tenemos con el señor Trun eh, del otro lado del charco. Eh, pero, pero es interesante cómo eh, reacciona México desde la coyuntura electoral, ¿no? Porque eh, eh, se aprovechan los candidatos, digamos, del tema para, eh, para dar sus posturas al respecto de, de esto y de la relación comercial con Estados Unidos. Y creo que nos da pie, Diego, para que hablemos <coughs> un poquito de la de, de, de, las, de, de los programas económicos de los candidatos. ¿Cómo sí. ves las respuestas? Antes quisiera señalar que esto, esto que hicieron, al menos... Eh, Ricardo Anaya y José Antonio Mide, de, de mandarles Twitter, no sé si vieron. Tuitazos. ¿sabes? Tuitazos. Me parece, francamente, ¿no? <coughs> o sea, irresponsable y entrar en un juego en donde no van a ganar, ¿no? O sea, te pones a Sansón en las patadas. Con Sansón en las patadas, ¿no? O sea, Trump, que mucho de lo que se le critica es que hace política, incluso exterior, o política <coughs> económica, tuitazos, ¿no? Uh -huh. este Andarle respondiendo así a tuitazos eh, y además con él, cuando yo sea presidente, ¿no? Me parece francamente... <risa> Ahora, ¿les hará, los... ¿les hará caso? ¿Sabrá quiénes son? No, yo creo que... Yo quiero imaginarme en la mañana cuando el presidente Trump abre la... En la mañana cuando... cuando abre su feed, ¿no? Cuando le da el retortijón a eso de las 5 de, de la las mañana. De las 5 de sus ¿no? primeros McNuggets. ¿no? <risa> y, ve las, y, ve las, y ve las notificaciones, francamente, yo creo que pues, no, no va a apelar, ¿no? O sea, yo creo que al único que que sí pela porque sí está ya bueno, es campaña ya, digital es parte de la campaña en el de, las, de la campaña electoral pero en el ámbito digital no sí. lo hacen para Trump Sí, lo hacen, sí pero a mí me parece un poco triste la verdad el único <risa> el único que el único que, que sí se me hace que sí está ya está medio decente ese señor pero pero digamos eh, sí jala <risa> digamos atención es este Vicente Fox no ah ya ya, ya. Ah, bueno yo okay. creo que antes le dedicaba cada hora, ¿no? Le, le, le estaba okay, lanzando okay. un tuitazo. Este, sí, este. Bueno, yo creo que hasta los tenía programados. Pero bueno, mm. ¿cómo viste las respuestas de estos, de estos eh, candidatos? O sea, en esencia, José Antonio me dijo: el gobierno lo hizo muy bien. Claro, lo mismo que dice a, siempre. Anaya Ajá. dijo: tenemos que recurrir a instancias internacionales. Y López Obrador dijo: se tiene que sentar, Peña tiene que viajar a Washington y entrevistarse con él directamente. Ajá. O sea, no está bien, pero hay que, no hay que romper las negociaciones. Y, o sea, por un lado, ¿qué nos dice de, de, de, de, de, de los candidatos estas reacciones en, en el contexto de la coyuntura electoral? Pero también, ¿qué nos podría decir de su futura política eh, internacional, diplomática comercial. y comercial con los Estados Unidos? Yo creo que hasta, hasta ahora López Obrador es el que se ve un poco más... Me, y, y yo traté de buscar en el Twitter de hecho lo estaba buscando ahorita a ver si López Obrador había mandado un tuitazo uh -huh. también directo Ahí lo buscamos creo lo buscamos. que no, lo, no uh -huh. lo mandó y parte de por qué lo mandó es creo que tiene mucho que ver eh, la lógica política y la parte o sea la, la estrategia digamos y tu posición electoral no eh, si digo, vas ganando para si vas ganando físico, básicamente. sí sí o sea <risas> si vas ganando y si además tú ya te estás viendo como o sea, es tanta la ventaja que tienen algunas encuestas que si tú ya te ves a ti mismo como en la silla, pues obviamente te mesuras porque es, ¿no? O sea, no quieres... No te balanceas como mid. La probabilidad de, de, de, de dar ese problema, pues es más grande, ¿no? Eh, en, al contrario, si tú estás en una posición, eh, digamos, desesperada por competir por el por el segundo lugar y tratar de de conseguir todo ese voto que todavía no se decide, pues tratas de tomar medidas más audaces, ¿no? Como decir esto, ¿no? O sea, la, para mí la más audaz pues, fue la de la de MID, ¿no? En donde dice, que bueno, ¿no? Es, era muy necesario eh, no contestar con estos aranceles, el gobierno lo va haciendo bien. Este, entonces, yo creo que es muy entendible la postura tanto de, de Mit como de Anaya. Eh, algo que me, que me sorprendió gratamente y creo que esto es bueno en un periodo como tan políticamente polarizado como el como el actual es que creo que esta coyuntura si si hay algo que puede que podemos rescatar como mexicanos como para reconstruir cierta civilidad que se ha perdido al menos en redes sociales alrededor de la elección, pues es estar como como cerrar filas, ¿no? Eh, digamos como mexicanos eh frente a Trump, frente a Trump ¿no? O sea, este y, y, y, y eso está... Y a, y a, hubo un mensaje, ¿no? Que mandó, creo que fue Peña, en donde cita a los a a los este, ah, sí. a los este cuatro candidatos cuando sí, todavía Margarita sí, sí, no se... No se bajaba. No se bajaba, ¿no? Y el bronco todavía no, ¿no? Se, bronco todavía se subía. No se subía. <risa> este, Ahora, pero, de, Diego, perdón que te interrumpa ahí. Sí. Eh, de acuerdo contigo, pero también parece un poco que están jalando de donde pueden tanto Mid como Anaya, porque al electorado mexicano en realidad el tema de los aranceles y el tema internacional no es el core, no es lo que está, eh, eh, digamos, guiando su intención de voto o lo que está realmente pensando cuando, cuando está hablando de las elecciones. Y creo que eso lo entiende mucho mejor, y no necesariamente estoy de acuerdo con la política exterior de, de Andrés Manuel López Obrador, pero creo que lo entiende mejor López Obrador. Es decir, ni para qué me meto mucho en estos temas, ¿no? Fre frente a un, a un media, a una naya... Que incluso el propio MID creo que parte de la estrategia del, del PRI y del PRI gobierno, era Videgaray logremos sacar el, el, el, un nuevo Telcán antes de la elección Por supuesto, es una victoria, porque esa va a ser una victoria hijo, pero una victoria que es en un tema que no necesariamente es lo que la gente está pensando o está guiando su intención de voto. ¿no? Y una victoria pírrica puede ser. En el sentido de que eh, eh, o sea, estos no son enchilados. O sea, un tratado de libre comercio, no sé. O sea, Tú tienes que poner, eh, al menos creo en mi opinión, el, el, la mirada de largo plazo cuando estás negociando algo tan delicado como el, como el tratado con el principal socio comercial que tienes, no, principal motor, digamos, eh, de tu modelo de tu modelo económico, no, enfocado al exterior, pues esta negociación es súper importante y tú no puedes por, por un afán de de que de que al siguiente que le toque no o sea, de cerrar la, la negociación por, por cualquier circunstancia de, de, de que el que pueda llegar no, no piense como tú, no puedes estar eh, cerrando ni dando como... como o sea, ni tener una política como tan cortoplacista, ¿no? Este Creo yo, regresando al tema de o sea, que creo que algo que volvió a mostrar eh, José Antonio Miren en, en, en este tweet que probablemente le vuelva a salir como el tiro por la culata, es esto de no, no eh, como candidato, no separarse o no tomar distancia del gobierno, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, creo que... Es, bueno, es el error de original de la campaña de Myth, ¿no? O no O sea, digamos. sí, o sea, no, decir, está bien decir, este, no vamos a aceptar, ¿no?, esta actitud de bully de Donald Trump, pero, pero no está bien, o sea, pero es contraproducente decir, este, estar diciendo, ¿no?, eh, eh, como seguir dándole palmaditas al gobierno, ¿no? No sé por qué todavía hace eso, creo que es contraproducente y como bueno, dice bien... es que ya no tiene mucho dónde ir, ¿no? Además. Sí, o sea, pero eh, eso me parece que, que, que, que, que no, no, no, no es estrategia. Y sí, o sea, eh, en general al mexicano no le, no le importan mucho estos temas de, de comercio exterior. Lo que sí le va a importar es lo que pase con el encarecimiento de ciertos... De ciertos productos, y ¿no? Con eso, y con eso vamos a regresar, porque la economía es mucho más que comercio, ¿no? Y sobre sí. todo, y sobre todo en, en el contexto de esta elección. Mientras tanto, mi querido Diego, nos vamos escuchando. Esta que es de una banda que se llama Red Jesus y se llama Siempre sale el sol, mano. Qué bonito. Me recuerda a Luis Miguel. Ok. Regresamos <risa> a Fático en RMX. <risa> Idiota. Sí, yo digo que. No, alarguemos el último, mejor. No, porque tenemos cinco rolas, güey. Sí, Son 35 pero... minutos, o sea, y estamos saliendo al ocho, al, al que es el pedo que pasó con Castañeda versus el otro Castañeda. Con un Castañeda hicimos los, los bloques de ocho o nueve minutos y duró una hora. Con el otro Castañeda les hicimos de siete minutos y duró 30, 38 minutos, güey. Pero hay que, hay que avisarle a Ricardo que hicimos cinco bloques. O que el último bloque sea cortititito. Güey. Pues sí, el último bloque ya es nada más espacio. Bueno, vamos a echarnos cinco bloques porque se le ocurre al señor. Sí, porque tenemos tiempo. Vamos al tercero, ¿no? Sí. sí va, este es el cuarto, entramos el ser, al cuarto. Entramos o sea, al cuarto. sería el último, pero no va a ser Ajá. el último. Igual de ocho, ¿verdad? Sí, este sí. Vale. Gracias. Si me estoy este, yendo hasta la, hasta la cocina, avísame. Creo. Ah, sí, te, te gritamos. No, está otro bien. Bueno, nada, sí. <coughs> estamos ya de vuelta a esto que es y que estuve a punto de decir el nombre del programa de radio que tengo allá en no la estación. está muy mal no no no ¿Cómo? Esto es o sea, por no, tienes, RMX. no tienes exclusividad no, mano, no me han llegado al precio. Es que sí se le estoy poniendo muy okay, alto mano, como okay. en su momento este Lucía Méndez. Pero bueno, estamos con Diego Vázquez. Estamos hablando de estos temas económicos, de la negociación comercial con los Estados Unidos. Y, y creo que es momento también ya hablar ya como tal de las propuestas económicas de los candidatos y sobre todo un tema que creo que a Diego le interesa particularmente. Se ha especializado mucho en el tema del combate a la desigualdad, eh, el combate a la pobreza. y En general, estos males que sabemos son de los más graves en nuestro país. Eh, ¿Cuáles son las principales diferencias que tú ves con claridad entre los candidatos? Mucho se ha dicho que eh, ha sido una campaña donde no se han profundizado en las ideas, en las propuestas, en los Si ¿Tú sí ves cómo muy claros que diferencian las campañas y las propuestas entre cada candidato? Yo, más que cómos, veo, sí veo narrativas que son, que son distintas. Narrativas como más generales. Diagnósticos. Y no, diagnósticos del país y supuestos que se tienen sobre el país eh, que, que son claros, ¿no? En el caso de de, eh, de la propuesta de, de José Antonio Mead, eh, él ha hablado de la desigualdad de manera, eh, tal vez, digamos, en términos de mensaje más clara, o sea, él dice, José Antonio Mead, Mead dice, dice eh, lo cual no implica que, que, que, que le vaya a poner más énfasis, porque lo que él dice es, hay hay, hay tres tipos de desigualdad, ¿no? Desigualdad de género, uh -huh. desigualdad en esto lo que le llaman el gender wage gap, uh -huh. ¿no? O sea, la, la, las diferencias del salario entre hombres y mujeres que son explicadas nada más como por la diferencia de, de género, la desigualdad económica eh, de ingreso, ¿no? Entre, entre ricos y pobres, y la desigualdad regional, ¿no? Eh, lo, lo, él lo ha venido machacando y desde que cambiaron al presidente nacional del PRI, el nuevo presidente del PRI lo, lo ha sacado en varios foros. De manera reiterada, esta, esta narrativa de las tres desigualdades, pero eh, pues la apuesta del gobierno eh, y de, y del candidato del gobierno es, es un poco, eh, vamos a hacer cambios chiquitos, para seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? O sea, no rompamos con el modelo, las reformas fueron bien, ¿no? Y lo que hay que hacer para reducir la desigualdad es básicamente seguir con este modelo de estabilidad económica macro, ¿no? De prudencia. Eh, fiscal, no, de tratar de, de, de seguir creciendo como oh, poco, pero como lo hemos estado haciendo de manera eh, constante durante el último sexenio, y unas cositas, no, unos apretoncillos de tuercas por aquí y por allá en la política social. ¿no? ¿Qué es lo que no funciona actualmente de la política social? Perdón, por lo pero que pero no funciona es que eh, eso es, en mi opinión, eh, está muy enfocado a, a atender... Ya ven que, que ahora la pobreza no se mide por nada más por los ingresos, ¿no? sino que se mide, el el Consejo Nacional de Evaluación tiene una medición que es la medición multidimensional, ¿no? que es básicamente, la pobreza es el ingreso de las personas, pero las carencias sociales, ¿no? o sea, cubrir derechos sociales. Entonces, lo que ha hecho la estrategia actual del gobierno es enfocarse en empadronar gente a seguro popular, en tener programas asistencialistas que muchas veces se usan con fines electorales, pero en realidad no ha resuelto el problema de fondo de la pobreza por ingresos. Nada más para ponerles un dato que y ver en contexto, ¿no? O sea, cómo no ha cambiado la desigualdad y la pobreza es que eh, tenemos los mismos niveles de pobreza por ingreso prácticamente que en 1992. O sea, si tú ves la pobreza, no como la mide el Coneval, sino eh, cuánta gente está por debajo del, de la línea de pobreza, la mitad de la población es, es pobre por ingresos. ¿no? Y desde hace 26 años desde es así, igual. Sí, o sea, es igual... Y la desigualdad prácticamente no ha, no ha bajado. De hecho, para, en términos de, de desigualdad extrema, ha subido, ¿no? Justo en el informe que publicamos en enero, lo que mencionábamos era... Que en, en, en Oxfam, te refiero. En Oxfam. Era que los 10 mexicanos más y mexicanas más ricos del país concentraban, al, concentraban una riqueza similar a la mitad más pobre del país. Eh, que en un informe que, que hizo Oxfam junto con, con Gerardo Esquivel hace dos años calculaban que eso más o menos se cal era alrededor del 9-10% del PIB. O sea, la, la, la acumulación de, de activos de este grupo. ¿no? Entonces, o sea, es un nivel <coughs> obsceno de desigualdad. Y esto se te nos explica... Está, se nos está enfriando, Diego Diego Vázquez. Sí. Del... Y, esto, y, esto, y esto nos explica... ¿Ves? Perdón. Te dije. a <risa> buscarnos un vudú? patrocinador de jarabe para sí, el sí, sí, próximo sí, sí. Me están haciendo vudú por hablar mal del, <risa> del innombrable... este. Pero entonces, a ver, perdón, pero quiero regresar a esto. Entonces, MID sería continuar con pequeños detalles, con la misma política de programas asistencialistas, empadronamientos, <coughs> etcétera, pero no necesariamente implica nada más. Por ahí tenía esta idea de: eh, eh, hagamos eh, una lista de las. Registro de necesidades. Un registro de, Esa de necesidades. Es la, la locura. O sea, ya es cuando dices tú. Esto ya es la, la locura total. O sea. Digo, porque y, sin... que no supamos cuáles son las principales <coughs> necesidades de los mexicanos. no Eso sería un gran problema. No, que pero necesitamos además, que nos lo dijeran en un tuit o en, dónde, además, en un ¿cómo, papel, o, o sea, sea ¿cómo, ¿cómo puedes. O sea, para, eh, mi punto de vista, y, y esto es, este es un punto de vista que, que, que es también la, un poco la visión de Oxfam, es que la política social y, y toda política. Se nos está muriendo, literalmente. nos vamos la, la imagen. El <risa> Tiene que ser una política social basada en derechos. Y si tú tienes un registro, una política para cada ciudadano, en mm. realidad no te estás enfocando en sus derechos. O sea, en que todos tenemos que tener los mismos derechos. Sino estás enfocándote en, en darle a cada... Se supone, teóricamente, a cada quien cosas eh, distintas, ¿no? Y, y pues esto además es inaplicable, creo yo... O sea, si más o menos nosotros tenemos ahí unos cálculos de que el error de de inclusión de exclusión de, de, de Prospera, que es el programa más grande, es alrededor del 50%. O sea, 50% de, la, de los pobres extremos que deberían de estar en Prospera no están en Prospera. Y 50% de los que sí están en Prospera no son pobres extremos. Es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Eso implica, imagínense, si ¿Qué? para un programa focalizado... Son votantes del PRI. Bueno, me, me sí. recuerda mucho Procampo y otros programas. Sí. Si para un esos... programa focalizado no pueden saber quién es claro. quién, a mí se me hace muy difícil que vayan a poder hacer eso. Ahora, si lo hicieran, a mí la verdad me daría un poco de miedo eh, cómo se podría utilizar un programa de esos electoralmente, ¿no? Bueno, a ver, para... Pero regresando a Anaya, ¿no? <risa> sí, vámonos con Anaya. Exacto. Este, Anaya... Eh, tiene un discurso mucho más mucho más este, alejado, ¿no? Yo creo que en la misma circunstancia lo ha, lo ha hecho que se mueva y la alianza con el PRD, Trepan y PRD lo ha hecho que se mueva más a la izquierda, ¿no? Eh, en algunos temas tiene a, Salva, a Salomón Chertoripsky como asesor, ¿no? En donde ellos básicamente lo que dicen es, sí hay que mantener ciertas reformas, ¿no? Económicas para tener un crecimiento, ¿no? Basado en la productividad sostenido, pero eh, meten esta idea de algo que... Ahorita está muy de moda en instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, que se llama Equ Equitable Growth, ¿no? Crecimiento con equidad, que es básicamente, vamos a mantener el crecimiento, pero que se distribuya eh, de manera más como equitativa, ¿no? Y para ello, pues, propone una serie de medidas como el ingreso básico universal, ¿no? Que eso también es algo que Oxfam había Sí, estudiado. aunque a diferencia de la propuesta de Anaya, lo que nosotros proponemos es, eh, ahí hay unas diferencias como proponemos primero un piloto y a diferencia de la propuesta NAYA, nosotros estamos proponiendo que eh, se. o sea que el benchmark como para dar ese ingreso sea la línea de bienestar mínimo, ¿no? La propuesta NAYA es un poco más, un poco más baja, pero digamos, es una propuesta muy cara, ¿no? Y es una propuesta que pues, necesita mucho más este, digamos, cifras y números como para poder realmente tomó una decisión, ¿no? Sería realmente completamente innovador tomarlo así o de... O sea, pero innovador de, en un sentido casi de arriesgado. No, no, y con un riesgo muy, muy grande. Son grandes, seis ¿no? puntos, estamos calculando, son alrededor de seis puntos del PIB. Eh, no es poca cosa. Y, y, y, y, y las fuentes, ¿no?, que dicen que van a financiar no son completamente ciertas, ¿no? O sea, que se pueden financiar con lo que dicen que se puede financiar. O sea, sí requiere mayores ingresos. Y entonces ese tipo de propuestas están... Muchis, o sea, como están, rompen un poco con lo que se venía eh, manejando en el discurso oficial. Y finalmente, para cerrar... Pero, no, no, no, por... no, no, no. Antes de que Perdón. cerremos, vamos a regresar para cerrar ah, eh, no. con Andrés Manuel bueno, el Pero antes nos vamos a ir a escuchar otra rola. A ver. Okay. <risa> Así ¿Cuál puedes torcer a gusto. Así puedo ahorita tomarme mi... Tu medicina. <risa> de Goldfrap y ¿cómo se llama La Melodía? Don este Salve. se llama Ocean y regresamos con Diego Vázquez eh, al último bloque de Fáctico en con RMX. Exacto. Cabrón, tú, me tú, están medicina. haciendo pinche buruco. <risa> Unas agujas. Es la mafia del poder. Wey. Iba a decir eso, la mafia del poder me está me está haciendo eh, así es a mi No vayas aquí a confesar tus este, preferencias no. porque sigues, sigues no, no es vivo, como que wey. ya lo hizo, mano. <risa> <risa> Tómate algo, ¿no traes nada? Es que no, no hay nada. ni agua aquí. No hay, no hay ni, ni agua, agua, peor. No, ahorita es... Es un último bloque ya nada más. bien, Pero pues pobre, lo tenemos aquí muriendo. ¿sí? No, claro. sí si estoy... Si, si es, es que estaba madreado por la... No me digas. Contaminación. Por, por calor, la... Con me destino. dio una infección en la garganta. Estoy eh... chingada. Pero, <risa> este... Entonces ahorita cerramos con el chico. No no, no, no, no, a nadie le importa. A nadie le importa, este el cabrón está evidentemente loco, ¿no? <risa> <risa> ok. Nada, regresamos con el observador y cerramos. Sí, ya lo bueno. dale. ¿Tú presentes? No, tú, tú. Ah, ahora sí, ¿no? Espérate, falta. ¿Qué? ¿Ese bloque de cuánto? ¿A cuánto? ¿A qué minutos? Pues como de en marco? cinco minutos. Cinco, dejémoslo en cinco minutitos. ¿Les marco entonces en el cinco? En Para. el cuatro. Sí, en el, sí, porque se nos va luego. Es una pregunta casi, es una casi pregunta, que vamos sí. a hacer. Una. Dos. Espérate. Estamos de vuelta ahora sí en el último bloque, un bonus. Un bonus. Un bloque final que le estamos agregando a este programa porque se nos quedó en el tintero. Pues obviamente analizar un poco que Diego nos diga su opinión sobre la propuesta eh, de combate a la desigualdad, sobre todo, y a la pobreza de Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí es una propuesta radicalmente distinta a lo que se ha venido haciendo? Eh, yo creo que es una propuesta distinta, pero sin todavía no sabemos bien cuáles van a ser, eh, digamos, lo, los matices. Porque a diferencia de Ricardo Anaya, que creo que es el que aterriza un poco mejor, más las, las propuestas, eh, la, el, el programa de, de Morena y el Obrador es como un poco más general. ¿no? Hay algunas cosas ahí eh, que creo que que están en el centro de la política social, que es, por ejemplo, esto de rescatar a, eh, a los ninis, y ¿no? por los ninis, que es básicamente este programa de eh, aumentar becas, un programa de becas y aumentar, digamos, la o da, tratar de dar eh, cabida a todo el bloque que está entrando en, el, en edad universitaria para dar, eh, digamos, este cabida a toda la, la demanda por educación superior. Eso tiene sentido económico. Bueno, o sea, ¿de dónde va a salir la lana? Estás diciendo, ¿no? Sí, dónde va a salir la lana? Realmente necesitamos a tanta gente con educación superior. Bueno, una de las cosas que, que nosotros veníamos manejando en el, en, en el informe que sacamos en enero de Oxfam es que eh, una de las grandes brechas de desigualdad, o sea, si tú ves la educación, digamos, por niveles, uh -huh. educación primaria es prácticamente universal, eh, la, la educación secundaria vamos para allá, pero donde hay las grandes desigualdades es en educación media superior y superior. O sea, ahí es donde si tú ves, eh, digamos, la distribución de ingresos, cómo entran a la educación, ves que la, sigue siendo un privilegio, ¿no? Uh -huh. eh, se necesita, yo, yo creo, y, y si uno ve, por ejemplo, quiénes son quienes asisten a educación superior, incluso a escuelas públicas, eh, veremos que son de los últimos deciles de ingreso sí. eh, quienes asisten a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido... Creo que en general es importante eh, mejorar el acceso a educación superior uh -huh. para los desiles más bajos de ingreso. ¿Cuál es la medida ideal? Habría que ver, ¿no? Habría que ver eh, eh, si existe el presupuesto para que las universidades eh, eh, públicas puedan eh, aceptar más estudiantes. Habría que ver... Eh, cómo hacer una propuesta de este de este estilo sin afectar la autonomía de muchas universidades mm. públicas. Mm. Eh, algo que yo estoy, que yo sí esto sí, sí creo que es bueno es que sí, eh, esta parte de. hay mucho, muchos que critican esta propuesta como pues es que son bien burros, ¿no? Este, no pasan los exámenes de. De, el tema de la merit meritocracia. De la meritocracia, ¿no? Pero, ¿no? Que la que verdad. Medir eso. Solo los seamos, mejores deben estar en la universidad. Seamos, seamos serios. Este tema de la meritocracia, en un país como México, es una ridiculez. La, las personas que crean que en México vivimos en una meritocracia. O sea, eh, no puedes juzgar y no puedes medir eh, por eso, el propio ¿no? esfuerzo es... a, a dos personas. Imagínate a alguien que nace en la Benito Juárez. Peras y manzanas. Sí. O sea, en un en clase alta, ¿no? Hombre heterosexual blanco, ¿no? A una mujer indígena que nace en Chiapas en donde no había, no, no hay buenos servicios, incluso si, si tiene acceso no es la misma calidad, pues tú no puedes medirlos con la misma vara ni pensar que uno está ahí por puro mérito, ¿no? Entonces, esto es una cosa que se debe atender. Una cosa que creo que es diferente, y esto sí es sustancialmente distinto a lo que vienen proponiendo otros candidatos, uh -huh. eh. Y la otra vez, esto estaba comentándolo eh, Gerardo Esquivel en una de estos paneles entre los asesores económicos, es que eh, para López Obrador uno de, de los motores de, para reducción de la pobreza no es la política social, sino la política económica. O sea, tener un modelo económico que saque, que, que, saque, que digamos que mejore los ingresos ¿no? de los más pobres. Eh, no sé si antes de... Yo, yo sé que nos queda poco tiempo... Nada es que más quisiera minutos. comentarles uh -huh. desde Oxfam uh -huh. qué es lo que nosotros consideramos como los most. A ver. Ya más allá de la coyuntura, qué es lo que se tendría que hacer ¿no? para reducir la desigualdad, que son reformas impostergables. Uno es tratar de caminar hacia la universalización de la salud. Ah, o sea, muy bien. tratar de eh, quitar estos esquemas, ¿no? fragmentados que están. Y que ningún candidato ha retomado realmente como no, tal. No, eh, de hecho Peña lo había retomado y nunca lo pudo... No, lo, pro, prometo, fue, lo prometió, pero lo no, prometió y luego adiós. Pues. No, Nanay. Ajá. Ajá. Este, <risa> otra, eh, bien importante, es mejorar la calidad de los servicios públicos. O sea, sí tiene un programa muy agresivo de infraestructura eh, en el sureste del país. López Obrador ¿no? trae eso trae eso, eh, López Obrador trae eso, eh, de alguna manera este gobierno lo quiso hacer con las zonas económicas, pero sigue, o pues, sea, el plan sigue, pero se quedó calen, como en la sí. teoría, ¿no? Y otra cosa que quisiera dejar en la mesa es eh, ahora tratando de cerrar esto con Trump y con la renegociación en NAFTA, creo que es momento de empezar a, a dejar esta estrategia de México de competir por mano de obra barata, o sea, mm. en, en, en, en el comercio internacional, y empezar a repensar una estrategia que acabe con la precarización laboral que se vive en este país, ¿no? En donde, si bien el gobierno que presu presume que ha creado más de tres millones y medio de empleos, la mayoría de esos empleos son empleos precarios, ¿no? Y es porque el modelo de desarrollo está enfocado en básicamente exportar un, cho un chorro, este, pero eh, con mano de obra muy barata, ¿no? O sea, trae inversiones por mano de obra barata. Yo creo que para generar eh, una mayor igualdad en los ingresos laborales, pues se debe de haber una estrategia en donde sector público, privado y académico piensen cómo generar más valor. ¿no? ¿Dónde podemos leer los reportes de Oxfam? Eh, nuestra en nuestro reporte que se llama México Justo está en www.oxfaméxico.org. Y para quien quiera ver nuestro decálogo contra la desigualdad, tenemos ahí una petición para firmar. Y para mandárselos a los, a los candidatos presidenciales. Diego Vázquez, muchísimas gracias por venir a Fáctico esta mañana. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Tocayo. Oh, okay, Un placer, compadre. Osalo. Y con esto nos vamos a la última rola sí, para yo. que se escuche. Se, nos despidamos alegremente, ¿no? Uy, esto se llama Anderson Pack. <risa> <risa> no escondes, que no tienes ni la menor idea de qué es lo que vamos a escuchar. La rola se llama... ¿Bublin? No. No, Bublín. ¿Bublín? No será Bublín como se que era el duende de Bublín. Bublín Canallín. Esta se llama Bublín del grupo Anderson Pack. Nos escuchamos cuando grabemos el siguiente podcast. Claro que sí, eventualmente. Hasta luego. Bendiciones.